hablamos con el teniente alcalde de San Pedro, don Javier García, que ha venido también a saludar y a darle la bienvenida a sus Majestades de los Reyes aquí en San Pedro, que van a salir como estamos viendo de aquí del paseo marítimo y están preparados los coches y sus Majestades yo creo que casi, casi, casi, buenos días. Buenos días, en primer lugar a todos los vecinos de San Pedro Alcántara del resto del municipio, feliz Día de Reyes, es una noche mágica, una noche llena de ilusión, que nos trae mucho recuerdo de niñez y el gran día de, de los niños. Y los que no somos tan niños también, porque mantenemos esa ilusión. Y bueno, hoy ahora corresponde el momento de recibir a los Reyes Magos, a sus Majestades que vienen de Oriente, lógicamente viene, vienen cansadas. Y ahora pues vamos a hacer un recorrido por las calles de San Pedro de Alcántara. Vamos a la residencia de Aspandén a la una y posteriormente a partir de las seis de la tarde pues tendremos... ...la cabalgata de los Reyes Magos... ...que hay que decir que este año contará con 12 carrozas... ...van a participar 40 trabajadores municipales... ...40 vigilantes, vigilantes... ...para sobre todo lo más importante para nosotros... ...la cabalgata es la seguridad ¿no?... ...que con el hecho de los caramelos... ...pues no, no nos encontremos con ningún tipo de accidente... Que, ...que evidentemente no queremos... ...hay que decir que vamos a contar con 5.000 kilos... ...de caramelo y golosina... ...y después como novedad este año la cabalgata finaliza en la plaza de la iglesia y después entregaremos las llaves de forma simbólica de, la, de San Pedro a los Reyes Magos, sus Majestades, porque eso después va a tener traer consigo pues también el que los Reyes Magos del balcón de la tenencia alcaldía pues también entreguen regalos tiren allí desde el balcón a los niños que estén allí y, sobre todo, un mensaje y, y un recordatorio a los niños. Hoy es importante que los Reyes Magos vienen, pues que se acuesten temprano y que realmente, pues, porque es una noche mágica y los Reyes Magos necesitan que no se les vea, pues, si se les ve, lógicamente, el encantamiento desaparece. Y por tanto, pedir a, a los Reyes Magos que nos traigan. ...muchos regalos, pero especialmente también pido algo importante... ...que nos traigan salud y trabajo y prosperidad... ...para todos los vecinos de San Pedro de muy bien, ¿verdad? Que los reyes nos tengan todo, sobre todo esas ilusiones a los niños y los mayores que también les hemos pedido. Eh, Javier, ¿qué, ¿de qué rey eras tu mago? Cuando eras pequeño, ¿qué recuerdo tienes de, de este día, del día de, de reyes? ¿O recuerdas el primer juguete, el primer regalo que te hicieron? Yo, tengo, yo soy de Melchor, <risa> soy de Melchor y tengo muchos recuerdos de mi infancia. Es más, yo sigo creyendo muchísimo en los Reyes Magos, creo que es una tradición que no debemos perder. ...y sobre todo porque para los niños es algo maravilloso... ...yo tengo recuerdos de no dormir en toda la noche... ...de estar pendiente a los ruidos... ...despertarnos de madrugada... ...a ver si ya habían llegado los Reyes Magos... ...y en este caso pues, magníficos recuerdos... ...¿cuáles recuerdos que tengo así?... ...pues mira te podría hablar... ...así de regalos que me impactaron siendo pequeñito... ...pues mi primera bicicleta, mi primera bicicleta... ...que además era con cuatro ruedas... ...para mí eso fue, como si fuese un, un, un descapotable... ...como los que tenemos aquí tan magníficos... ...y después también pues... ...yo soy, soy de la época de los Madelman, de los Hyperman ...y también mi primer escalestri... ...porque la verdad fue también algo maravilloso... ...que pudimos disfrutar con mis hermanos... ...y en este caso... ...era la maravilla, la maravilla sobre todo... ...de poner nuestros zapatos, el barreño con el agua... ...la comida, el plato de comida para los camellos... ...y eso es algo que yo considero increíble, increíble... ...y, y que llena de ilusión... ...todas las casas de este país que se llama España... ...y decir que, que es una noche mágica... ...y por tanto le pido a los padres... ...que respeten las tradiciones con respecto... ...al hecho de que los niños se acuesten temprano... ...que los niños estén, pen, estén pendientes... ...a esa llegada de los reyes... ...que tan importante es para los niños... ...y los que no somos tan niños". Muchas gracias. gracias a reyes. Venga, feliz reyes. carlos romero que viene también haciendo deporte como claro que sí hay que también hacer deporte no tanta maquinita tanto ordenador carlos muy bien que le ha pedido a los reyes en este día eh, yo la verdad le voy a pedir mucho trabajo que es lo que es lo que hace falta mucho trabajo y dinero para pa, pa todo el mundo que puedan gastar y puedan disfrutar de, de la vida y de los reyes ¿Tiene ¿Algún recuerdo de, cuando de tu infancia, el primer juguete, lo primero que te regalaron los reyes? Yo me acuerdo de una vez que juntamos tres escalestris, que salieron ardiendo los coches, pero bueno. <risa> éramos muy malos, éramos muy malos en aquella época. <risa> Muchas gracias. A ti. ...leocadio Corbacho que viene de Ronda... ...para llevar a sus majestades... ...no sé a cuál, se a marchó a para Bartasar... ...pero sí que es verdad que no es el primer año que repite... ...y es que claro, con esta magia que hay en este día... ...pues eh, tenía que venir también estos coches tan bonitos... ...con mucha historia como son sus majestades los reyes... Eh, buenos días, ...hola, buenos días, buenos días... Eh, ...recién llegado de Ronda decía yo, de ahí de mi tierra... ...sí, acabamos de llegar de... ...de Ronda a la ciudad de Ronda... ...bajando de la carretera a San Pedro de Alcántara... ...que está bastante bonita... ...un poco de frío, como es lógico... ...pero vamos, bastante bien... ...y nada, estamos aquí en San Pedro de Alcántara... ...para ver el día, cómo transcurre... ...con estos reyes que vamos a sacar... ...sus majestad de los reyes que me parece lo más eh, bonito de, del año también, una de las cosas tan bonitas y tan precisas, tan, bueno, para los niños, para la juventud y para los mayores, por supuesto. Yo ¿eh? creo que como ha cambiado los reyes de nuestra época, eh, ahora, ¿no? Con lo que piden los niños, lo que pedíamos nosotros, aunque se tiene la misma ilusión. Pero es diferente, ¿verdad? Que nos jugábamos, pues con, no sé, con esa, con esa infancia que sin tanta tecnología y éramos tan felices, ¿no? ¿Cómo ves tú que tienes nieta también y ves lo que piden ahora, cuáles son sus ilusiones? Bueno, la ilusión, de, creo que la que fue fue la, la que era de los niños. Nosotros con cualquier cosa, quizás estábamos mucho más agradecidos que hoy en día, porque hoy se tiene. A, ...todos los días tienen regalos casi... ...prácticamente se tiene todo... ...y entonces tiene que hacer cosas muy novedosas... ...para que tengan algo que contar con los niños ¿no?... ...de, de ilusión ¿no?... ...porque los niños tienen la ilusión casi prácticamente perdida... ...la verdad en cierto modo... ...porque cada vez la tecnología es la que nos, nos ha llevado... ...a este punto de que estamos ¿no?... ...antes me recuerdo que como cualquier cosa en las tracas... ...cualquier cosa en las maracas, cualquier cosa de esas... ...éramos felices totalmente, una pelota... ...que jugábamos incluso con pelota de trapo... ...y cuando nos echábamos una pelota por lo menos medio, medio reglamentariamente, eh, ya para nosotros era aquello un, una ilusión, largo... pero nos se quedaba pa, pa, de un año para otro. Y ahora esto se evaporó en un día. O sea que bueno, es bonito la Navidad, los reyes, los regalos y todo, pero que sí que es verdad que digo una cosa, que la ilusión de los niños, en verdad, además está exigente, exige mucho, que lo veo también bien. ...pero antes no exigíamos nada, sino que solamente era el regalo... ...cuando llegaba su momento y ya está, agradecía mucho a, a, los, a los reyes... ...como creíamos más, también, incluso con más edad... ...creíamos más en los reyes, que hoy en día, su majestad de los reyes... ...a un regalo, aunque sea una persona mayor, le hace ilusión... ...fíjate lo que te quiero cuando te niños, un niño... ...o sea que todo esto no se ha perdido nunca, no se, era, es y será... ...y entonces esto sí que tiene un valor... ...pero lo que es la ilusión de los, de los pequeños, la verdad que, que me duele mucho decirlo... ...pero eh, creo que deben de valorar más lo que esté. El regala por el bien de ellos mismos, porque para nosotros no da igual, pero para ellos mismos valora, que valoren mucho más lo que se les regala y el este sacrificio que hay en la vida para tener, obtener lo que estamos obteniendo. ...por eso está bien que lo llevéis en estos coches... ...que tienen su historia también ¿no?... ...como tiene la historia de los Reyes Magos ¿no?... ...entonces está muy bien recrear también una parte de historia... ...sí, bueno los coches estos como son históricos ya... ...de, de coches de, de 100 años... ...pues claro hace 100 años que estos vehículos... ...fueron los primeros que rodaron por, por España ¿no?... ...y por toda Europa... Eh, hoy se está contaminado todo de, de vehículos, entonces para ver un vehículo había que salir a la carretera para, para saber qué coche era, ¿no? Bueno, los niños hemos salido corriendo a, a las carreteras para ver qué coche era el que eh, pasaba. Hoy en día es todo un enjambre, es totalmente bueno. ...pero estos coches sí que son históricos y que por donde quiera que pasan... ...hacen historia ¿no?... ...porque son coches históricos como bien decimos... ...y la verdad es que cuesta eh, un sacrificio mantenerlo y demás... ...pero que damos todavía una imagen de, de lo que fue... De, ...de lo que fue el primera automoción... ...la automoción que hace 100 años y pico que, que empezaron... ...y aquí están rodando ahora mismo como, como unos nuevos. <risa> bien, cuidadito, ¿y qué le pide a los reyes?... Bueno, yo a los Reyes les voy a decir una cosa, aparte de mi ilusión de cualquier cosa, como bien digo, que me regalen, me viene muy bien, pero sí pido mucha salud y mucha mucha salud, mucho trabajo y la verdad que el país vaya lo mejor posible para todo el mundo, porque es lo que nos merecemos, vivir bien humanamente y que seamos tan felices como que tengamos salud y sobre todo valorar siempre los valores que tiene la vida. Gracias. Muchas gracias, Felipe Reyes. Muchísimas gracias a todos ustedes. Gracias entrevistamos al señor Romero. Pepe Romero, que sí que está hecho un verdadero rey, eh, los lleva a los tres juntos, a ver, a Pepe y a Papá Noel. La verdad es que ayuda a mucha gente todo el año y eso es de agradecer, no solamente él, sino también sus hijos, su familia, que está inculcado desde pequeñito. Y eso es tan bonito que hoy quiero agradecérselo también. En este día tan especial, día de Reyes, buenos días. Buenos días, guapísima. <ríe> bueno, la verdad es que le ha inculcado usted a su familia, también era hacer cosas sociales por los demás, por los que más necesita. Y lo vemos en, su, en usted primero y en sus hijos también siempre yo siempre he hecho cosas sociales, de, desde que vine a San Pedro, bueno, yo cuando yo ya comencé con mis negocios a los 20 años, siempre estaba haciendo cosas sociales, tanto en fútbol, en esto, en todo, y ahora pues hacemos seguimos haciéndolo en todo lo que podemos, como pasa a los niños que van al colegio, que no tienen para pa desayunar por la mañana y damos para que las mujeres que hay, hay unas, un montón de familias que están dedicadas a, a llevar a los niños los bocadillos por la mañana y esas cosas, pues nosotros colaboramos con todo eso. ...y con todo lo que sea, todo lo que sea cosas benéficas ...estamos colaborando siempre. Y la verdad es que donde quiera que esté... ...y tu mujer y tu familia... ...hay como magia en el entorno ¿no?... ...fíjate si hay magia... ...que habéis hecho que los coches de ronda... baje para eh, pasear a los... ...sus majestades los reyes este día. Sí, no, cierto sí, esto porque somos todos amigos... ...somos del club... ...y entonces cuando hace falta en cualquier sitio cosas... Pues vamos, bien vienen, vienen, vamos... ...vaya que no hay problema ninguno en eso... ...y además yo se vuelve como que me gustan de venir... ...siempre a ayudarme porque... ...no sé, me quieren mucho, me quieren demasiado, de verdad que sí... ¿qué recuerdos tienes tú de la infancia, de los reyes magos?... ...¿qué recuerdos te vienen a la mente en este día?... ...¿qué, qué regalo que te hizo más ilusión, que lo recuerdes?... Bueno, ten en cuenta que en la época mía no había reyes magos siquiera... ...o sea que te echaban los reyes, pero además te echaban... ...un cosecito un chiquitito que había de lata, ya ...entonces si te echaba eso, o te daba la rueda, una rueda, un aro... Pa, pa, pa, ...una rueda, para pasar pa, es que no había, ¿no?... ...un puño a gravelo era lo que, lo normal que te daban... No, mucho, ¿no? ...es que no había dinero, estaba cosas muy malas... ¿Y visto y yo, por eso mismo queremos que hoy pues todo... ...por ejemplo expande, pues todos los niños que hayan aspande ...que tengan su regalo también... Bueno, ...tú tienes muchos nietos, ¿qué han pedido tus nietos en este día?... ...porque las cosas han cambiado mucho ¿no?... ...de cuando recuerdo a mi madre que me contaba... ...la mariquita Pepe, Pérez o la muñecos de cartón, de cartón piedra... ...hasta hoy por hoy, que es mucho bueno, la tecnología... ¿no? Ya, ...ya solamente hay tres chiquititos... ...que eso si sí te piden, los demás ya... ...le damos para que ellos se compren lo que quieran... ...pues ya son todos, de los de 14 años para arriba... ...ya eso todo se les da, el sobre con dinero... ...que ellos cobren lo que quiera que, que es lo mejor que hay... ...pero que piden, pide. ...yo lo que le pido es mucha salud... ...y que el país te acerrere... Que, que, que, ...que este acuerdo que están haciendo... ...que no llegue a, a acordar... ...porque nos va a traer un problema grande al país... ...y ahora todos los ciudadanos que vivimos... ...nos vamos a tener problemas, bastante... ...entonces que, que haya alguien que, que lo ilumine... ...y que no consiga esos votos... ...y que se hagan nuevas elecciones... ...y, y ya está... Sería un, buen regalo, sí. ...sería un buen regalo también... sí ...muchas gracias y feliz reyes. ...gracias a todos... ...bueno ya vemos salir desde aquí... ...desde Nuevo Reino... ...salen los Pajes... ...que acompañan a su majestades ...en primer lugar vemos al Rey Merchor... ...con su barba y pelo blanco... Y a continuación vemos los pajes también de Gaspar, como lo vemos con su balba pelirroja. Y luego viene Bartasar. Así que representa, como he dicho, las tres edades. Y en primer lugar, pues hemos visto al mayor, que representa la edad más anciana. Y a continuación mire, media edad y el más joven. Bueno, vamos a ver qué nos dicen los reyes, sus majestades, y qué piden los niños en este día. Bueno, el señor Bernardino viene de Ronda también con su sí, coche. Días. Buenos días. corazón. Bueno, ¿Qué tal? que le pides a los reyes en este día? Pues Imagínate. como dice todo el mundo, ¿no? Salud. Sí, <ríe> y, y, y algo caerá, no lo ves, alguna ya habrá por ahí. ¿Qué, y... ¿qué recuerdo se trae esta fecha? Hombre, Cuando mucho, de, de, de chico, pues, los, los juguetes aquellos de cartón, los caballitos de cartón y, y los camioncitos aquellos que eran como una fibra que se partían con nada que le daba. ...era generoso contigo los reyes... Eh, ...bueno, eh, de, de, éramos, de ¿no? éramos gente humilde y, y lo que se podía... ...mi padre que, que teníamos el taller, iba a la chatarra al pobre... compraba una bicicleta, la arreglaba la pintaba y, y ya está... Y y así, ilusión, un triciclo que... de aquellos que había antes... Eh. La que ahora un niño con un ordenador... Eh, ...exactamente... ¿no? <risa> ...algo así, no más sano quizás, ¿no?... Sí, ...se claro. compartía más también con los hermanos... ...que ahora ya no se eh, ni hermano... Eh. <risa> ...se compartía todo... ...se claro. compartía todo, eh. sí. Muy bien. Pues feliz rey Bernardino, nos alegramos mucho bien. de que seas tú el que deporte uno de los reyes, ¿no? ¿Cuál va a ser? Sí, no, no, pues no, no sé cuál es el que le van a dar. Ahora lo veremos, ya lo veremos, gracias, ah, feliz nada, reyes. Bueno, igualmente. Bueno, vamos a ver, que ¿qué le pida a sus majestades los reyes en este día? Bueno, pues sobre todo le pedimos salud, es lo más importante, que todo el mundo pueda disfrutar todos los días de la salud. Y bueno, ¿qué recuerdo te trae a ti este día de reyes? ¿Qué recuerdas? ¿Tus primeros juguetes? ¿Qué recuerdes? De... Con mucha ilusión, la verdad es que esto es un día que los niños siempre, porque al final todos somos niños, hemos disfrutado muchísimo, nos levantábamos ya con ganas de abrir todos los regalos que estaban puestos en el árbol y, y con mucha ilusión, volvemos a ser niños otra vez. ¿Algún juguetes, ¿Alguna muñeca que recuerdes? De... Uy sí, la Nancy, era, era una fanática de la Nancy. Yo también, Tú bueno, también, ¿no? yo también, yo creo ¿no? que todas, y todas... De vestirla y eso tan bonito. ...bueno, ¿cómo ha cambiado lo que llegan? Pues sí, viene? la verdad ¿Cómo? es que sí ha cambiado muchísimo... Bueno, ...muchas gracias feliz reyes... ...feliz reyes, Elena... ...bueno Merchor, que ha sido el primero en subirse en este coche... ...que también viene de Ronda, lo trae Bernardino... ...Merchor... ...buenos días... ...buenos días... Un fuerte, fuerza para hacer el recorrido, las carrozas, todo este día? ...nos hemos preparado para... ...que los niños de San Pedro puedan estar contentos hoy todo el día y esta noche. Bueno, la verdad es que hay muchos niños esperando este día... ...algunos reciben los regalos de noche, otros por la mañana, ¿no? Efectivamente, según Porque cómo hay que cubrir todo San Pedro... ...y hay que llenar todas las casas para que los niños disfruten. Muchas gracias. Bueno, vamos a hablar con su majestad Gaspar, que está aquí ya en San Pedro para llevar la ilusión a los niños. Buenos días. Hola, buenos días. Aquí hemos llegado hace un ratito y vamos a empezar a dar un paseíto para ver San Pedro y para esta noche con la javargata y luego con los niños de entregar los regalos y... ...esperemos que todo vaya bien... ...han pedido muchas cosas, los Bastante, niños... ...los niños de San Pedro... ...los niños de San Pedro... Mucho, ...se tiran, se tiran, un poquito... ...de sí. todo, tecnología y de todo... ...está volviendo también un poquito también esos juguetes tradicionales... ...un poquito sí, juguetes tradicionales y menos... ...ahora piden más cositas más modernas... ...pero vaya, todo, todo va sobre la marcha... ...vamos, vamos bien equipados... ...y vosotros qué le pedís... ...nosotros mucho amor, paz... ...y mucha salud, no se puede pedir nada más... ...muchas gracias... ...a vosotros... ...qué ilusión verdad... ...bueno tenemos aquí un Paje también... ...ayudando también... ...hola buenos días sí... ...ayudando mucho al rey... Trabajo, ...sí mucho sea. trabajo estos días... ...muy ilusionada... ...los niños están muy ilusionados... ...y ya está... Pero queda todavía mucho tarea... ...así ya. que tengáis un día muy feliz... ...gracias, gracias... gracias. ...aquí bueno tenemos aquí a, al rey Bartasá... ...que va en este coche que este ah, va, viene de Ronda, de Leocadio... ...bueno su majestad... ...buenos días, buenos días, ¿qué tal? ...estar aquí en la Costa del Sol, en San Pedro... ...para llevar ilusiones a los niños... ...sí, la verdad que muy contentos de estar aquí... ...y, y darle regalo a todos los niños... han venido los niños este año? ...la verdad que bastan, bastantes cosas... Lo, lo, ...las videoconsolas y, y los muñecos... ...es ¿eh? lo, lo que más traemos son mucho las peticiones y mucho trabajo que queda por delante así sí, la, la, pero con mucha ilusión y muchas ganas pero Gracias. .la presidenta de Afandé, María José, qué bonito día hoy, han recibido los niños todos sus regalos, cada uno lo que quería, ¿no? Así es, hoy es el día de la ilusión y por supuesto para ellos también han hecho su carta. Y, ...y hoy pues sus majestades los reyes magos... ...le han traído pues lo que ellos querían... ...así que están muy contentos, muy ilusionados... ...y bueno, es lo que tiene, es el, el día de la magia ¿no? ¿Qué sido los más curioso que han pedido?... ...porque algunas veces hemos visto que han entregado pijamas... ...que son muy útiles, gorritos, bueno cada uno... bueno pues... Este año parece que los superhéroes han hecho, han hecho su, su, su año, sí... ...desde máscaras de superhéroes... ...hasta las zarpas de algunos de ellos... ...así que bueno, muy bien, ellos están muy contentos. ¿Qué le pide a los reyes? Yo le pido que podamos seguir como hasta ahora, con la ilusión, con las ganas, con el esfuerzo y con la ayuda sobre todo de las administraciones para poder seguir trabajando. Y bueno, hoy quiero hacer también una mención muy especial a Pepe Romero, que hoy ha sido el cuarto rey mago de Aspandén y, y bueno, quiero que quede claro que, que desde Aspandén, además de que lo queremos muchísimo, estamos muy agradecidos. Muchas gracias, Felipe. Gracias.